No me equivoqué, el inesperado lugar que Iván Noble ocupa en la vida de Julieta Ortega. Julieta Ortega sorprendió al hablar de la relación que mantiene con Esteban Esquenazi, en la segunda oportunidad que le dan a la pareja. Además, la hija de Palito Ortega habló de Iván Noble y del de lugar que el cantante ocupa en su vida. En la ceremonia que Capif le dedicó a Palito Ortega, la actriz apareció con el empresario Esteban Eskenazi, con quien se reconcilió recientemente. En ese contexto, según consignó paparazzi, la morocha expresó que, tuve una relación que tuvo como un impas y retomó. Hoy estoy enamorada. Compartimos. Volví con Esteban. Además, señaló que, mi pareja vive en zona norte y yo vivo en Palermo y tengo una vida, un hijo que va al colegio por la zona, ahora un local, en referencia a la reciente apertura de su marca de pijamas, Mis amigos y mi vida están ahí. Por ahora estoy bien yendo y viniendo. Vamos a ver si en el futuro no termina siendo un poco cansador. No proyecto mucho porque las relaciones son muy frágiles. Hace rato que ya empecé a sentir que lo que buscaba era un compañero de ruta. Mi vida está hecha, tengo una cosa armada, aseguró Ortega en Telesou. También se refirió a la posibilidad de volver a ser madre y reconoció que ese aspecto de su vida ya está cerrado, ser madre de un niño de 12 de años no es sencillo, agregó. En eso le doy mucho crédito a él, que es un tipo bárbaro. Y no me equivoqué. Me casé a los seis meses de conocerlo. Ahora lo pienso y digo qué locura. Pero estaba segura de que esa era la relación. Por eso pienso a que le llama a la gente fracasar en el amor, porque para mí fue un exitazo esa relación. No volví a estar siete años con nadie, confesó.